Escuchen esto, dice el Servicio Nacional de Salud que a unas 459 menores de 15 años anotaron sus hijos y estamos dándole documento aquí. O sea, hay unos 300.000 mil dominicanos que no tienen acta de nacimiento, que no existen, no viven, no pueden ni siquiera llevar a sus hijos a la escuela y le estamos dando papel a esta gente. A todo el que tenga un ombligo por delante, que sea presto y que diga perejil. Está jodido este país, de verdad que sí. Lamentablemente. Y está en aumento esto todos los días. O sea que aquí prácticamente diario eh, se paren 47 haitianas. <ríe> buenas noches. Es algo increíble. Sí, buenas. No se, está, no se está escuchando bien colócate, colócate en un lugar donde se escuche mejor porque no hay mucha señal parece donde está dígame ahora señora que el señor dice que no existe la ME, pero la ME sí existe para los colegios en cada colegio ponen una ME, a donde no la ponen es donde están los niños pobres eso es verdad porque yo he visto que AME está ahí en el colegio de la Alta Gracia ahí yo lo he visto que yo quiero mucho, todos mis hermanos estudiaron ahí lo he visto en el Continental son todos amigos míos, sus propietarios y eso está muy bien eh, lo he visto ahí en el Eliadi, amigos míos también los dueños, eh, yo felicito, pero a mí me gustaría también que los muchachos de Santa Rosa de Lima, el sea El Pepín, la Escuela Manuel María Castillo, Padre Breira, además también este no amé, cuando los jóvenes estén saliendo ahí o los agentes del INTRAN como ustedes quieran llamarle lamentablemente tan solo veo ya se va a cumplir la cuestión del malvete tiene que bajar el volumen ya están en la calle a buscar su cuarto para el gobierno porque ya ustedes escucharon ante un incidente nosotros somos agentes recaudadores de impuestos ellos no son ya ni siquiera agentes de tránsito, buenas noches buenas noches caballero ¿Cómo están muy bien Sí, caballero, eh, yo le quiero decir al público, con mucho respeto, que ya eso es el problema de, de los haitianos, eso se va a resolver. Ah, sí. Adivina, de ese presidente y Rafi, vicepresidente. Yo ni siquiera te voy a responder. Para no va a perder el tiempo. Lo único que puedo decir es: ¿Ustedes saben cuánto representa eso de.? del presupuesto nuestro, al año, esas parturientas, que la traen de mafia a parir aquí. Ya faltándole días para parir, la traen. 6 mil millones de pesos de nuestro presupuesto nacional. Entre 5 mil y 6 mil millones. va una fortuna que pudiera entonces utilizarse en nuestros hospitales. Ustedes saben... En los hospitales fronterizos, ¿cuánto es la proporción de parturientas puede venir aquí, señor director? De cada 10 nacimientos, 7 son de madres haitianas. De cada 10, 7 son haitianas. Por eso los obispos de la zona, de la línea, eh, Monseñor Diomedes Espinal, Monseñor Andrés Romero y los demás que están en esa zona emitieron un documento que para resolver el problema migratorio haitiano lo que hay que hacer es invertir en la zona fronteriza y vigilar la frontera. Pero aquí no hay voluntad para eso y eso va a, seguir, va a seguir así. Ya las demás informaciones. Reinaldo Párez Pérez publica en su cuenta, le voy a decir ahora, y aparece Leonel Dando de la Gracia y sigue ahondándose el pleito entre leonelistas y danilistas en la lucha por el poder para la nominación presidencial de sus primarias abiertas el 6 de octubre. Buenas noches. Sí, buenas. Sí, dígame. que están haciendo aquí que están dando nacimiento? Oh, pero tú no escuchas que están inscribiendo en el libro de, le están dando nacimiento y todo Sí. tú sabes que aquí hay una ley de naturalización y se pasó por un proceso de registro civil y la naturalización que le exigieron los Estados Unidos y un reglamento establecido y todo esto claro que sí hoy Reinaldo Párez Pérez publica en sus cuentas de Twitter dice él Voy a, pues me gusta utilizar el, el, el término exacto para no, para no inventar. Que me retiré y mis seguidores le di libertad. Un grupo de mis seguidores, no dice cuáles ni quiénes, se van con Gonzalo Castillo, mi esposa, mis hijos. Con eso él está diciendo, y yo, porque para donde van tu esposa te vas tú, ¿verdad? Van a apoyar a Leonel. Implícitamente le está diciendo que él. Va a apoyar a Leonel porque él entiende que fue dejado por el grupo de Gonzalo Castillo. Dígame usted. Pitágoras, ¿sabe qué es lo que va a suceder con, con, con esas cuestiones de los haitianos? ¿Qué va a suceder? Con esa ley de, de naturalización, como lo dice, todo el haitiano que tenga una barriga y un ombligo y, y tenga un bembe para adelante, lo van a hacer dominicanos. Todos los niños que nacen en los hospitales le dan su alta de nacimiento y ellos consiguen su papel y su cédula y así están sacando cuenta aquí. Lo que quieren hacer es borrar a los dominicanos, pero los dominicano animal y bruto que sigue votando por, por, este, por este partido que no, el partido M que, que no les voy a mencionar el, el, el dicho porque tengo cuerda con eso, está, bueno. hacen que por una miseria, por uno, por una querosidad de 500 y 600 pesos que les regala de lástima a los muertos de hambre a, lo, a los muertos de hambre que cogen esa tarjeta y, y ese, bono, ese bono esos muertos de hambre antidominicanos, sucios muertos dominicanos por ello es que nosotros aquí los haitianos no, no, no tienen, nos tienen tienen invadido usted va a ver de aquí a 10 años ellos van a hacer más que nosotros y esos son 10 mil y en la frontera es así va a ver que con esa vigilancia y esa cosa lo que ellos hacen, esos soldados que cobran para que esos muchachos entren para acá con el permiso sabes, de, el turiente, con como el permiso a, que, de una mujer embarazada, entre para acá con todos esos, esos soldados ahí como, como le da su gana, es porque se lo permiten y cogen su cuarto eso es lo que sucede y aquí va a haber una guerra civil y ojalá que, que, que eso sea pronto no, no, no, no. Hombre, oh, pero este hombre todo de guerra Vamos a hacer la poda como Trujillo en el 37 Que dice que mató más de 30 haitianos Buenas noches Caballero, ¿cómo está usted? Muy bien Caballero, yo tengo un tío en blanco arriba Tenar. Sí Que nació en 1960 Y nunca le sacaron cédula Y duró ese señor como 35 años para conseguir la cédula Y era un todos los chelitos tuvo que coger prestado para acá después del pueblo, y a los último, como a los 30 años, la capital, porque se la pudieron hacer. La célula. Y, ento y entonces aquí a un haitiano le dan un nacimiento, desde, un de nacimiento, su documento, desde que nace. No hay problema.